¿Sabías que el SCP-970 puede advertirte de que estás en peligro? El SCP-970 es un fenómeno espacial en el que una serie de salas aparecen una y otra vez como estoy demostrando ahora, dando lugar a un ciclo infinito. El SCP-970 puede ayudarte si no tienes navegador. Si estás en el pasillo en el que ocurre el SCP-970 y no puedes abrir esta puerta, prepárate. Esto es porque la puerta nunca se abrirá si el SCP-173 está cerca, así que abre bien los ojos, vigila los otros pasillos y evita parpadear. Esta interacción secreta entre estos dos SCPs te puede salvar la vida. Suscríbete para más consejos sobre SCP Containment Bridge.